Las industrias livianas, por ejemplo, son las industrias que eh, fabrican todo lo que nosotros consumimos, eh, desde la industria alimenticia las industrias textiles, por ejemplo, eh, las industrias de la, que fabrican muebles, eh, electrodomésticos, eh, todo, ese, eh, todo ese tipo de industrias eh, que son las que fabrican lo que nosotros podemos encontrar eh, como bienes de consumo en, en el mercado, eh, por lo general provienen de industrias eh, que se denominan livianas. Eh, estas industrias tienen un menor eh, por lo general el impacto ambiental es menor que el de las industrias pesadas porque requieren menor cantidad de energía y generan a lo mejor un impacto menor en, el, en cuanto a la extracción y utilización de recursos naturales y también este, pueden tener como, afect, sí, como impacto sobre el medio ambiente la generación de residuos, la generación de fluentes líquidos las emisiones también a la atmósfera, el consumo de, de, energía, eh, es, sí, de energía y de algunos otros insumos para el proceso productivo. Esos son los principales aspectos eh, ambientales de este tipo de industrias que generan un impacto también sobre el medio ambiente. Ese impacto eh, puede ser valorado, con, hay metodologías para valorar y este, jerarquizar esos impactos para determinar digamos, la, la magnitud o la gravedad del impacto y ver qué medidas se pueden implementar para mitigarlo.